¿Sabes que en el Ponce tenemos un ciclo formativo de grado medio? Pues sí, es el de preimpresión digital. ¿Que no sabes de qué va? Es un ciclo de la familia de las artes gráficas. El trabajo de diseño no se acaba cuando se ha realizado la labor creativa. Es necesario asegurarse de que el resultado final, una vez impreso o publicado, sea óptimo. ¿Y qué haremos en el ciclo? Pues muchas cosas. Vamos a trabajar con imágenes digitales, las vamos a retocar, crear fotomontajes, vamos a corregir su color, preparar para meterlas en revistas, periódicos, webs... Veremos qué es el papel y cómo se crea. Montaremos sitios web, desde el principio hasta el fin. Vamos a hacer también animaciones en 2D. Formaremos una empresa de este sector y para nuestra salida laboral conoceremos conceptos sobre nóminas, tipos de contrato... Sin olvidar las prácticas que haremos ya en segundo para finalizar la formación en empresas de arte gráficas. Practicaremos todo lo aprendido en el ciclo, teniendo la oportunidad de hacerlas en distintas partes de Europa gracias a Erasmus Plus y la Fundación Montemadrid que otorga, otorga becas a estudiantes del Ponce, con una duración que va desde los 3 hasta los 6 meses. ¿Cuántos seremos? Pues poquitos. Las clases se imparten en grupos de 15 estudiantes, permitiendo así un seguimiento individualizado de cada alumno por nuestra parte. Como el Ponce es un centro de integración preferente de personas con discapacidad auditiva, disponemos de plazas reservadas para el alumnado sordo, contando con intérprete de lengua de signos todas las horas y teniendo adaptados muchos de los contenidos en sus páginas web. ¿Qué necesito para entrar tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, o sea, la ESO, o nivel superior título de formación profesional básico, FBB, o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio teniendo 17 años cumplidos el mismo año en que se realiza la prueba. ¿Cómo son las instalaciones? Bueno, pues las aulas disponen de un IMAC por estudiante, varios escáneres, impresoras, proyector para seguir las clases, microscopio digital, laboratorio de pruebas, taller de impresión digital, biblioteca técnica, talleres de acabados y más cosas. ¿Qué duración tiene el ciclo? Es de 2.000 horas repartido en dos cursos. ¿Cuáles son sus salidas profesionales? Pues puedes trabajar en empresas de arte gráficas, prensa, editoriales, comunicación, publicación, servicios gráficos y de publicidad multimedia o en empresas que tengan un departamento que cumpla estas funciones y si quieres seguir estudiando pues puedes hacer un grado superior de esta familia o de otra. Si tienes dudas o preguntas ven a conocernos el día 24 de marzo, te enseñaremos con mucho gusto todas las instalaciones y te aclararemos dudas que te hayan surgido. Para venir, tienes que inscribirte en el formulario que aparece eh, aquí abajo o en la página web del centro, que está en el tablón de anuncios. O llamar por teléfono al 91-317-8441 y te inscribiremos para que no pierdas la oportunidad de conocernos. ¡Nos vemos!